La ciudad de los anillos y más propiamente en la plaza principal 24 de septiembre. Alegría de mi corazón con todo listo y preparado con todo el material. Maribel. Franco, como muy bien lo decía, desde el corazón de Santa Cruz de la Sierra nosotros le vamos a transmitir todo lo que ha sucedido este fin de semana. Por cierto, ha estado una agenda muy hermosa, impresionante porque por primera vez se han reunido más de tres entradas en un fin de semana. Él fue muy ajetreado lo que el fin de semana pasado, para ellos se, se vino lo que son diferentes entradas. A continuación te vamos a mostrar dónde estuvimos y por supuesto el equipo de Avia y A la Televisión con Alegría en el Corazón estuvo presente. La verdad que es una emoción grande, Franco, eh, desglosar esta agenda folclórica porque estuvimos en satélite, salimos de la ciudad de Santa Cruz y nos fuimos hacia el norte, donde se realizó la tercera entrada folclórica o estudiantil, donde participaron maestros, alumnos y padres de familia. Impresionante cómo los niños gozaron de nuestra cultura y folclore y sobre todo de la música boliviana. Y para ello, con todo lo que es la buena música, el folclore de en la danza autónoma, al cargo de los residentes potosinos, nada menos que en el cambódromo. Desde las 8 de la noche iniciaron ellos ya con su entrada folclórica, cada, cada fraternidad tenía su propia vestimenta, su propia costumbre, eh, que los representaba desde la ciudad de Potosí. Y también no podría ser indiferente los universitarios, ya culminando este, este año como es la gestión 2018, también no, que, no, ellos no querían quedar con lo que es, la manera diferente en cuanto al folclore en sí. Para ello estuvo lo que es la gran entrada universitaria. Franco, comentarte que eh, desde el día jueves dieron la gran elección de reina universitaria. Así es. Donde eh, se eligió una hermosa reina, por, por cierto, y el domingo... Ya estuvieron presentes diferentes universidades de la ciudad de Santa Cruz Muy reconocidos, también balés eh, hubieron fraternidades también que participan en otras asociaciones Y justamente el día de la entrada universitaria estuvieron ahí desglosando mucho ale mucha alegría, color, entusiasmo Y toda la juventud que se vive aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Sin más que decirte, vamos a mandar un cordial saludo y agradecimiento a las empresas Que ponen la confianza en este equipo de Avia y a la televisión y el programa Alegría de mi corazón. A toda esa gente linda, hermosa que siempre nos recibe con los brazos abiertos, un saludo cordial para ellos, para los folcloristas y no folcloristas De esta manera te damos la cordial bienvenida Y cordiales saludo para todos aquellos que nos siguen en este momento. Y nosotros es momento de desglosar lo que vamos a tener a esta hora de lo que es el programa Alegría de mi Corazón. Franco, vamos a comentarle a toda la gente que nos ve a través de las pantallas de la Televisión que estuvimos en la tercera versión en la entrada folclórica estudiantil, donde diferentes eh, colegios participaron: los jóvenes, estudiantes, los padres, los maestros. Ahí es. Seguro que fue muy, pero muy bonito, donde los jóvenes promueven toda nuestra cultura y folclore a través de las danzas bolivianas. Así como usted lo dice, ¿no? Y lo más importante de esto, la organización fue a la perfección porque ellos se prepararon con bastante tiempo y, aparte de eso, el apoyo de las autoridades también hubo lo que es la parte de la policía, como es, reguardando eh, en cuanto a lo que es la integridad de los niños en esta gran participación. Y, aparte de eso, el, regulando lo que es las bebidas alcohólicas. Exactamente, Franco, ya usted lo dijo y también un agradecimiento especial por hacerla cordial invitación al programa Alegría de Mi Corazón, que aquí te vamos a transmitir todo lo sucedido allá, en Satélite Norte. ¡Veamos! En satélite, sí, amigos y amigas folcloristas, nosotros nos encontramos en satélite norte en la tercera versión de la entrada folclórica estudiantil y ahora me encuentro con la profesora María Estel, quien es ella, nos va a detallar lo sobre esta gran entrada. Muy buenas tardes, un gusto de tenerlo acá en el norte cruceño, más propiamente en satélite norte. Hoy es la entrada grande que tenemos de folclore nacional, cultural. ...de diferentes culturas acá en nuestra región. La juventud promueve nuestra cultura y folclore, los estudiantes... Y, ...y esta vez también están los padres de familia y los profesores bailando. Sí, los padres, profesores, la juventud completa de las unidades educativas... ...conjuntamente con las juntas escolares, el director... Eh, ...hacen este evento tan grande de participar en esta entrada folclórica. Ellos son los pujantes, diría yo... De Esta entrada que hoy llevaremos a cabo en esta hermosa tarde Profesora Mariette, ¿hace cuánto que se vienen preparando los alumnos, los maestros? ¿Cómo fue los ensayos con los padres y familia? Eh, los ensayos son arduos, son duros, propiamente son de seis meses, tres meses Así ensayan aquí en Satélite Norte para hacer esta entrada Bien, ahí nos está detallando, la verdad es que es muy interesante eh, y esta vez eh, también agradecer porque estamos de jurado la invitación para el programa de Alegría de mi Corazón y nosotros encantados por venir a mostrarle a los nueve departamentos lo que está ocurriendo aquí en Satélite Norte y comentaba también que, los, que la banda musical son los propios alumnos también. Sí, eh, los alumnos participan, ellos son los que eh, tocan en las bandas, muchas veces tocan y cantan también en escenario cuando hacen esta entrada folclórica. Generalmente los instrumentos que adquieren es a través de las juntas escolares que ellos les brindan a los estudiantes y de esa forma los jóvenes y los niños, porque va a haber niños pequeños que ellos también participan tocando en las bandas. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, para cerrar, eh, por favor, algún saludito a los jóvenes que sigan inculcando nuestra cultura y folclore. Eh, una invitación cordial a todos los jóvenes que participen de este hermoso evento, que sigan hacia adelante, que la cultura es lo mejor que tenemos en nuestro país y que participen, que sigamos hacia adelante para el bien de, de, de la cultura boliviana. Desde Santa Cruz de la Sierra, alegría en mi corazón. Cuenta con 350 bailarines Comienza para el mundo, para la familia, para hacer alegría en mi corazón con este hermoso paisaje de la ciudad de santa cruz de la sierra franco y esta vez te vamos a mostrar, estuvimos presentes en la entrada de los residentes potosinos acá en Santa Cruz de la Sierra y no hace mucho atrás estuvieron de aniversario que también hicieron su eh, serenata en el Cambodrón. Y para ello te comento Maribel lo que es la buena danza autóctona de Potosí, vinieron desde Potosí también algunos de ellos y parte de eso la indumentaria que trajeron directamente de Potosí cuenta que antes no hacían estas entradas continuamente como ahora lo hacen, cada vez va creciendo más en los jóvenes, en las personas eh, que, que son de otros departamentos y que viven en Santa Cruz, lo promueven aquí con sus danzas, sus raíces, sus costumbres, las tradiciones que lo llevan en la sangre. De esta manera te vamos a mostrar todo lo que sucedió en el cambódromo por los residentes potosinos. Nos encontramos con el presidente los residentes potosinos en Santa Cruz, donde ya se está por iniciar la gran entrada. Eh, por favor, ante las cámaras de Alegría de mi Corazón, un programa folclórico que difunde desde Santa Cruz de la Sierra. Muy buenas noches, gracias por la cobertura. Así es, hemos iniciado la gran entrada oncólica y autóctona que cada año hacemos aquí en Santa Cruz. Esta es la séptima entrada, así que todas mis fraternidades van a empezar pasando y todos alegres, felices, porque este mes es el mes de los potosinos. ¿Desde cuándo ya se vienen preparando las fraternidades para hacer la demostración el día de hoy? El director viene trabajando hace seis meses y las fraternidades también vienen ensayando semana tras semana, por lo menos tres cuatro meses atrás y año tras año estamos mejorando. Tiene la expectativa de que sea una noche de mucha alegría, de cultura y cultura. Así es, esta entrada es de alegría y cada entrada que hacemos es algo inolvidable. ¿Por qué? Porque seguimos creciendo. Cada año crecemos 7, 8 fraternidades van aumentando. Ahí estamos cerca de los 50 fraternidades. Bien, muchísimas gracias don Nelson Fernández, el presidente de los residentes potosinos. Por favor, algún mensaje para la juventud que sigan también eh, difundiendo esta, lo que es nuestra cultura. Así es a todos los residentes potosinos, a los hijos de cada, de, de cada que viene aquí a Santa Cruz, que Santa Cruz, Santa Cruz nos recibió con los brazos abiertos y cada uno de nosotros también ponemos granito de arena, tenemos transportistas, gremialistas, profesionales, de todos tenemos y ponemos trabajadito de arena y los jóvenes. Que también se incorporen a cada fraternidad para demostrar la cultura patrocina. muchísimas gracias. Entonces, vamos a dejarlo a él que esté en el palco, porque tiene que ahí estar observando cada fraternidad, lo que se presenta sus danzas, trajes y alegría. En este instante, vamos a recibir, señoras y señores, a la fraternidad Los Jairis de la Provincia, Esta vez tenemos una grata eh, entrevista con la señorita muy hermosa, por cierto, y bien merecido. Ella es el Ñusta Potosina 2018, la señorita Claudia, es un programa folclórico, por favor, eh, un saludito. Muy buenas noches, este, un gran saludo a su canal. Usted se viene preparando... Eh, desde la Serenata, ¿cierto?, que fue elegida, ahora que ya es la, la gran entrada, ¿también va a estar una pequeña presentación o solo va a estar en el palco? No, este año me toca bailar con mi fraternidad. También va a acompañar, entonces va a ver todo lo que van a pasar y va a acompañar a su fraternidad. ¿Y cuáles fueron sus emociones cuando recibió la corona? Bueno, pues muy orgullosa por representar a mi fraternidad, la fraternidad Tocla, y ahora pues a los residentes Potosinos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Por favor, algún mensaje para todos los jóvenes como ustedes también, siempre bailando al ritmo de los potosinos, de los residentes potosinos aquí en Santa Cruz. Bueno, yo como hija de un potosino me siento muy orgullosa, me siento muy contenta de seguir con las raíces potosinas. Bien, muchísimas gracias. Ella es Claudia Lañusta Potosina 2018. y explotan el estaño, plata y el zinc, y también la porción agrícola. Y también la alegría de la fraternidad de Quilana Cultural Carnaval. Luce el polvo colorido! ¡Un aplauso para Fue de mi corazón llegando a los nueve departamentos como también a sus diferentes provincias. Maribel. Vivimos un espectáculo de cultura y folclore en el Cambódromo donde se realiza muchas actividades folclóricas y, y esta vez fue la gran entrada folclórica de los universitarios donde los organizadores fueron los de la Gabriel René Moreno y por supuesto alegría de mi corazón no podía faltar transmitiendo todo lo que sucedía ahí en el Cambódromo. En esta gran entrada, los estudiantes, se, más que todo, vinieron preparándose con mucho tiempo. Aparte de ello, tienen las clases y se dan el modo para eh, ensayar y así hacer esta bonita presentación. Todo esto en el cambódromo. Los jóvenes promueven la cultura, la danza, ese entusiasmo, esa alegría que se vivió en el cambódromo. Daba ganas como de bailar, Franco, ponerse un traje y estar ahí junto a los jóvenes. Eso es lo importante, que ello contagie a través de la buena danza el buen ritmo que tenemos y que es diverso en nuestro país. Y sobre todo el apoyo de las autoridades en el Cambódromo, ahí estuvieron presentes ellos y con más seguridad la gente estaba muy pero muy estacionada para ver este gran espectáculo de la entrada universitaria. Veamos. Si nos encontramos en la parte principal, en el lugar donde están todas las autoridades Un lugar donde podemos apreciar desde aquí el folclore en su máxima expresión Y nos encontramos con la persona más importante de la Universidad de Alberto de Moreno Con el rector, su nombre por favor a nivel nacional a Poravia Ayala Bien, mi nombre es Saúl Rosa, soy el rector de la Universidad Autónoma Gabriel de Moreno. Muy contento de este evento cultural que lo hacemos todos los años. Participan aproximadamente unos 3.500 bailarines. Tenemos la presencia de todas las carreras prácticamente en la universidad, pero no solamente de la ciudad, viene de las provincias de Valle Grande, de Camiri. Es decir, un evento muy importante que ya la población espera todos los años. Muy contento. Participan estudiantes también de los colegios. Han participado profesoras de nuestra universidad. Y lo más importante, aquí se muestra la diversidad cultural de Bolivia. La música de todas partes realmente. Eso es Bolivia. Aquí se muestra la unidad realmente del pueblo boliviano. Muy contento. Reconocemos con premio a los mejores. Tenemos un jurado calificador que es de primer nivel y todos los años le damos un reconocimiento en premio a nuestros estudiantes. Algo que quiero ponderar: el esfuerzo que hacen, practican todo el año. Ellos adquieren sus indumentarias, contratan la banda, etcétera O sea, lo hacen con cariño, con amor y por esa razón me encuentro muy contento realmente. entrada. Muy buenas noches. Tu nombre, por favor, a nivel nacional, coméntenos a usted por esta muy buena iniciativa de venir a participar en el segundo evento más importante cultural de Santa Cruz después del curso universitario este es el evento más importante Muchísimas que realiza nuestra universidad en favor de toda, toda la comunidad semilante. de Santa Cruz el turno es de la facultad de Ciencias participan. para Todas la de de Universidad que están de aquí también en Santa Cruz están presentes aquí sí, yo la felicito tra por transmitir a ciudad y un saludo a todo Bolivia. Esa noche espectacular, y cuando les hablo de belleza, es por eso que ya me encuentro con la representante de, esta, de la fraternidad Arte Chaqueño, que también ha sido señorita asco, Ascofobic este año. que se siente llevar el título de reina y llevar dos títulos en el año a la vez? Tu nombre completo, mi amor, para todo el país. Buenas noches, mi nombre es Mayerín López Choque, como me estaba mencionando fui señorita de Azcofobit y este jueves me coroné como reina de la Universidad de Flor Clor. Una alegría sí. única, de verdad que te encanta, disfrutas mucho de tu baile, de tu fraternidad, ¿no? Sí. la verdad que yo bailo de los ocho años y me encanta bailar, me encanta representar. De llevar el título de reina y señoritas como como te digo dos títulos en eh, las entradas más importantes a nivel santa cruz y también ahora vas a ser conocida a nivel nacional como la verdad es que me siento contenta agradecida con dios a mi familia por el apoyo y hacer lo que más amo en esta vida pues. un mensaje que le quieras dar a todos los jóvenes como vos para que practiquen este hermoso baile o quizás también más en nuestro folclore porque nuestro folclore es diversidad sí. Bueno, yo intensiva a toda la juventud boliviana que, bueno, ya sea cualquier tipo de danza, folclore, chaqueño, corporales, pero que la danza es donde uno demuestra la fuerza y la alegría que tiene adentro. Felicidades, mi amor, y que sea un año exitoso para ti de parte del canal y de parte del programa Alegría de mi Corazón. ¡Vamos! corazón presente ¿no? en esta majestuosa entrada folclórica, Señora, donde la señores, alegría, señores, la juventud y la belleza se ha destacado esta noche y por supuesto debe venir una de muy buena organización y ya nos encontramos con una de los organizadores. su a nuestro, nombre por favor, a, usted a usted nivel nacional, su nombre y su cara. Buenas noches, mi nombre son, es no el del Castillo Organiza esta entrada universitaria hace fiesta, 12 años, 12 años y compañía la con la alegría, Asociación de Grupos Folclóricos Universitarios. Esta es la décima segunda versión, tenemos 81 que grupos que están participando y bailarines. ¡Ainá! ¡Ainá! ¡Ainá! ¡Ainá! ¡Ainá! ¡Gracias! Tuvimos el día de hoy, Franco, viendo las gran entradas que se ha realizado aquí en la ciudad de Santa Cruz Y nosotros transmitimos todo a los nueve departamentos Con ese objetivo nació Alegría de mi corazón De estar presente en cada una de las actividades folclóricas acá en Santa Cruz de la Sierra Y nada menos mostrándole para todo el país Felicitamos a la, a la gente de Satélite, a los hermanos de Potosí y a toda la juventud universitaria que ha realizado eh, las entradas. La verdad que fue muy emocionante, fue muy bonito. Eh, personalmente me encantó, me gustó. Yo soy una folclorista de corazón que siempre estoy en todas las actividades porque me gusta y siempre junto a Alegría de mi Corazón. Y para ellos también vamos a ir eh, agradeciendo a las empresas que ponen la confianza en Alegría de mi Corazón. Y más propiamente en el equipo de Avia y a la televisión. No nos quedamos así, Franco, porque las, eh, la siguiente semana también tenemos muchísimas actividades aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Así que queden preparadísimos, espérenos porque tenemos más material. Sin más que decirte, nos vamos hasta un próximo programa. La prenda más querida Eres tú mi amor Pedacito de mi vida la alegría de mi corazón La prenda más querida